Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, eh, en primer lugar, pues nada, eh, estamos muy agradecidos de poder formar parte de este evento de la, de la donde y esperamos poder compartir hoy con vosotros pues eh, toda la experiencia que hemos tenido pues, utilizando este tipo de, de tecnología. Eh, bueno, vamos a hablar un poco de Project Rocket, un poquito de Machine Learning también, vamos a estar Alexander y yo dándolo, dándolo todo aquí hoy un, un poquito. Sí. Y nada, bueno, eh, lo primero de todo... Eh, dar las gracias a, a los patrocinadores, ¿vale? Porque al final sin ellos no sería posible este este evento, así que desde aquí pues dar las gracias a todos y esperemos que, que todos los que nos estéis viendo disfrutéis también con esta con esta sesión. Bueno, eh, mi nombre es eh, Rodrigo, para los que no me conozcáis, eh, soy AI Technical Lead en, en Plain Concepts, y hoy me acompaña aquí mi compañero y amigo, Alexander. Sí, bueno, gracias, Rodri. Bueno, yo me llamo Alexander González y, nada, como dijo Rodri, trabajo junto con él al día a día en el equipo de, de inteligencia Artificial aquí en Plain Concept Madrid. Y, y nada, bueno, encantadísimo de, de poder estar aquí con, con todos ustedes. Y, bueno, aquí nos tenéis para cualquier cosa. Ya tenéis nuestros contactos y, y correos. Si tenéis dudas al final de la charla, y, bueno, pues... Estamos encantadísimos de poder estar aquí. Sí. Bueno, eh, lo primero de todo, o sea, qué es lo que vamos a hablar hoy o de qué vamos qué vamos a ver, ¿vale? En esta, en esta parte. Es decir, es importante que un poco, pues, eh, veamos que queremos ver cómo se construiría un sistema inteligente desde cero, ¿vale? De esa parte. Es decir, imaginaos vosotros que, pues, desde un vecindario, pues, nos han encargado, pues, que se si quieren, pues, tienen un, ya un sistema de CCTV incluido, ¿vale? Que está con todas las grabaciones en tiempo real para mejorar lo que es la seguridad de lo que es ese, ese vecindario, pero quieren llegar un poquito más allá porque al final pues como ya sabéis en todos estos típicos vecindarios pues a lo mejor urbanizaciones, pues se juega mucho niño, juega mucho en la calle juega mucho pues a lo mejor pues eh, entre todos ellos, cruzan sin querer pues la zona de tráfico internas que pueda haber los residenciales, etcétera y al final nos han pedido un poco que quieren analizar el tráfico, es decir, cómo se mueven un poco lo que son los coches por este vecindario, toda esta información que, que tenemos. El objetivo de hoy es mostraros cómo podríamos resolver este problema, ¿vale? Con todas las herramientas que tenemos y los conocimientos que tenemos, hasta cómo lo podríais llegar a poner incluso en producción y escalarlo, ¿vale? En lo que es eh, implantar, llegar a implantar en un sistema CCTV como tal, ¿vale? Bueno, lo primero de ellos es que nos enfrentamos a varios retos como tal, ¿vale? Aquí cuando vamos a construir este, este sistema inteligente. Tenéis que tener en cuenta, pues uno de ellos es decir, vale, pues, obviamente, eh, lo primero de ellos es que tenemos imágenes... Tenemos grabaciones de vídeo y al final lo que queremos es detectar información en esas grabaciones, ya sean, pues por ejemplo, a lo mejor pues coches, personas o lo que sea, ¿vale? En esa, en esa parte que nos dé información de cómo se está moviendo o el tráfico o las personas por, por medio de esa zona residencial. Para ello, pues eh, podemos utilizar técnicas de inteligencia artificial, ¿vale? como pueden ser detección de objetos como tal, e incluso también detección de zonas peligrosas, que ahora luego explicaremos un poco cómo podemos llevar esto también eh, a cabo. Una vez que, que tenemos esto, ¿vale? Y decimos, vale, necesitamos un sistema de tracking, necesitamos un modelo de, de Deep Learning o de Machine Learning que haga toda esta parte, pero ¿qué más necesitamos si lo quiero poner yo esto en producción, ¿no? Necesitamos a lo mejor que nuestro modelo esté listo para, para tener una inferencia en tiempo real, ¿Vale? No nos valen modelos, como explicaremos más adelante, que a lo mejor tarden 8 segundos en hacer una inferencia por cada frame, porque ya suponéis que a lo mejor enviamos alertas cuando sea demasiado tarde, ¿vale? A la gente. Y luego también... Si están preparados para implantarse ¿vale? en un sistema de CCTV, a lo mejor, tenemos que poner en pensar que pueden utilizar cámaras muy antiguas, pueden utilizar software también muy antiguos estas cámaras, y decimos, vale, ¿y cómo cojo yo toda esta telemetría o toda esta información que me llega de CCTV para poder organizarlo, para poder utilizarla, para poder procesarla y demás? Pues todo esto es lo que vamos a ver a lo largo de, de la charla también de, de hoy, que forma parte también de ello. No solo quedarnos en la detección del modelo, sino también quedarnos en esa parte de, de cómo implantarlo y ponerlo en producción. Si quieres, Alexander, continúas tú por esta parte. Sí, eh, bueno, yo creo que antes de empezar con, con toda la parte más técnica y tal, yo creo que tenemos que centrar el tiro y, y ver un poquito eh, qué es que el estado del arte hoy en día de, de, la, de la detección de objetos, que es una, es una gran parte, también una parte de la, de la demo, un modelo que nosotros vamos a utilizar. Y yo creo que, bueno, qué mejor bienvenida que el Tesla Autopilot para explicar cómo estamos hoy en día en, esta, en este tipo de, de campos de, de Deep Learning, en este caso Computer Vision. Y ahí podéis ver pues la infinidad de, en este caso, modelos, un montón de modelos, en este caso en paralelos, que te dan un cierto tipo de inferencia o resultado final. Entonces hoy en día podemos decir que, que al final la clasificación de objetos ya está más o menos ya está más o menos ya eh, cómo decirlo desarrollada hay muchísimos muchísimos avances hoy en día en la visión por computadora o computer vision y los modelos disponibles públicamente pues aquí podemos verlo hay un montón de modelos que están entrenados en grandes cantidades de datos como en este caso Tesla y, y podemos pues desafiar a un poquito ya este campo hoy en día y también con el hardware que tenemos pero, en cierto modo, ¿qué es el reconocimiento de objetos? El reconocimiento de objetos en, principalmente es como eh, desde hace tiempo se está marcando también con métodos tradicionales, en este caso el computer vision, que también se está viendo ahí en, en, en los que, que ven en la imagen, pero ya se trata de compatibilizar un poquito esos algoritmos que se llegaron a finales de los 90 y ahora, pues, compatibilizarlos un poco, meter también ese algoritmos dentro de, de procesos también de deep learning. En este caso, estos enfoques han cambiado muchísimo desde los años 90, lo más común era juntar esos algoritmos, como puede ser SIF y SURF, pues con algoritmos de Machine Learning para poder clasificar esos vectores características de la imagen, por ejemplo. Y hoy en día, pues más o menos todos esos métodos, pues son de la vieja escuela o uno de school. Y se han quedado un poco, a, un poco ahí eh, a la espera de que también se le saque provecho y se está sacando provecho hoy en día. Pero hoy justo vamos a sacar un poco eh, de provecho a técnicas de Deep Learning. Vamos a ir un poco más de lleno a entender un poco ese reconocimiento de objetos utilizando este tipo de técnicas. Eh, concretamente, la detección de objetos que combina esas dos tareas de localizar. En este caso, también la cumplían con las técnicas de Computer Vision. Pero aparte, vamos a tener esa inteligencia de clasificar uno o más objetos dentro de la imagen. Eh, si puedes pasar, Rodri. Vale. Lo que decía yo, esto no lleva, vamos, no es de hace... No es de hace un año ni dos, sino esto ya lleva también una tendencia bastante larga. Ahí he filtrado un poquito una imagen que encontré de 2013, pero puedo decir que hay muchos, muchos más de antes de esa fecha. Principalmente, eh, ¿cómo puedo decir yo esto? Eh, la de objetos ha crecido y bueno ha empezado más un poco el auge desde que empezó la familia de modelos que vemos allí, las RCNN, las fase rsnn las FASTER. Son modelos de, por, por decirlo de alguna manera resumida, que sacan vectores características o regiones para luego insertarlas también eh, con métodos de vanguardia, como puede ser las con evolución de neural networks. Entonces aquí se les sacó un provecho bastante, bastante bueno y dieron un aire fresco a todos los algoritmos que venían de antes de 2014. Se fueron incrementando, no voy a comentar mucho en detalle tampoco las, las mejorías, pero bueno, y me, eh, Mejoraron en cuanto a cómputo y en, y en cálculo y se basan principalmente en características de, de bajo nivel también y detectando pues todo tipo de degradados, esquemas, bordes de la imagen. Luego empezamos también, que ahí nos pone la imagen, eh, la, vamos, yo creo que el que sepa un poquito también en el contexto de Object Detection, ahí en 2013 no se ve, pero empezó las versiones de, del, del desarrollador Joseph Redmond, que... Empezó con todas las versiones de hasta hoy en día, como vemos ahí en la slide de la YOLO V5. Pues en 2013 empezó la YOLO V3, que es la que hemos utilizar en la, en la charla de hoy. Y desde a partir de ahí, imagínense, 2000, de 2013 ya había antes, antes de esa, ya había un montón de. De 2016 que diga, ya había, eh, ya había una primera versión de YOLO, que a la que estamos hoy en día es de la 2018 y la YOLO V3. Luego también, en mitad de todas esas, había un montón de, de, de algoritmos, como puede ser el SSD que también si, simula bastante bien lo que es el funcionamiento de YOLO. En, en este caso, pues una, es como una alternativa muy similar a muy la similar detección de objeto que realiza YOLO, que es una, en este caso se realiza una única propagación hacia adelante de la red. Y entonces, pues bueno, pues ahí tenemos un poquito la tendencia a la que se está yendo eh, en cuanto a SSD YOLO, luego YOLO 9000, YOLO V3. Entonces, menos... Ahí vemos un poco cómo, cómo es que la tendencia y es que cada año esto se va incrementando. Te acabo de destacar que es una cosilla que ya esto ya es únicamente informativo, la YOLO V4 2020, YOLO V5 2020 y PP YOLO 2020, tres modelos, tres incrementos en un mismo año. Entonces, la verdad que, que esto está creciendo muchísimo, muchísimo y, y únicamente, bueno, es a mero, a, a mero informativo. Eh, si ¿sí puedes pasar, Rodri. Entonces, ya que hemos entendido un poquito cómo está el contexto, cómo están todos estos algoritmos y arquitecturas de redes neuronales, principalmente hoy nos vamos a centrar en, en dos, en este caso la YOL V3 y la Tiny, que vamos a utilizar, bueno, en la Tiny no, pero bueno, no cabe, cabe destacar que también se encuentra en el primer Rocket, que vamos a comentar luego, pero vamos a centrar el tiro en la YOL V3, la yolv 3 principalmente, por comentarlo muy, muy por encima... Es una, es una solución orientada a la precisión, principalmente a la velocidad, no, no específicamente a la precisión en cuanto al resultado. Y es un método, como comenté antes, de detección de objetos. Es más popular en la actualidad, yo creo que la versión 3 ahora mismo es la más utilizada, aunque ya la V4 y la V5 se van utiliz utilizando más. Y está diseñado, que luego ya también, a lo mejor lo comentamos luego, está utilizado con una base, como una arquitectura, se llama la Darnet que no sé si a alguien le sonará, que la Darnet es como un extractor de características, Únicamente no voy a entrar en detalle, pero por estar familiarizado un poquito, cómo es la arquitectura de ARNET principalmente, son 19 capas y, pues, cada una de ellas, pues vamos a ir clasificando, vamos a ir procesando eh, ese input hacia un output, en este caso, con la idea de omitir todo eh, ese ruido que puede entrar en una imagen y vamos a extenderla a 19 capas. Entonces, la DARNET 53, pues, más o menos la YOLU V3 toma prestado también la idea de una ResNet. Aquí no, aquí no voy a explicar mucho lo de la ResNet, pero la YOLU V3 principalmente toma prestado esa idea de la ResNet para multiplicar de 19 a 53 capas. En este caso, podemos ver en el siguiente diagrama que son un montón de capas hasta que también distinguimos que son a tres escalas. La YOLU V3, pues principalmente es una mejora con respecto al resto de Yolo únicamente pues en comparación con versiones anteriores pues presenta como como acabo de comentar múltiples múltiples escalas una red de extracción muy muy muy sólida con respecto al resto y algunos cambios pues en las funciones de pérdidas pero bueno poco más únicamente esto es para tener un poquito en contexto la, la idea que o el modelo que vamos a estar utilizando hoy y, y yo creo que con esto estamos vamos estamos servidos <ríe> Perfecto, Alexander. Muchas mucha gracias. Bueno, eh, sí, es que la verdad es que, bueno, sí, tenemos que también tener en cuenta que tenemos sí. que introduciendo poco a poco los conceptos que, que estamos viendo porque si no también muchas veces pues eh, luego empezamos a, a ver arquitecturas, empezamos a ver esta parte sí. y tenéis que tener siempre un poco eh, todo lo que hemos visto, que es lo que se tiene que tener en consideración para construir un sistema de detección de objetos en tiempo real. Vale. aparte de todo lo que ha comentado Alexander que es en principalmente pues, oye, ¿qué topología de red elegimos ¿no? de red neuronal o cuáles son de los modelos que tenemos hoy en día o cuál es la parte un poco el estado del arte que está pues con qué nos quedamos para poder hacer esa detección de, de objetos en tiempo real esto cabe comentar que evidentemente no es lo mismo que, que una clasificación ni mucho menos, esto es algo un poquito más complejo de hecho las clasificaciones en lo que es la parte de sistemas de tiempo real son muchísimo más fácil y sobre todo cuando no tenemos la parte de tracking ¿Vale? Pues todavía más, digo en ese sentido, porque aquí tenemos ahora que tener en cuenta que esto se ejecute de manera, no solo con un buen performance como tal, ¿vale? Como puede ser un buen que el modelo nos dé un buena altura, así, a lo que es un mean average precision, a lo que es la hora de detección de objetos como tal, sino que también aparte sea capaz de ejecutarse muy rápido para dar enseguida información, ¿vale? Entonces aquí, ¿cuáles son los principales factores? ¿Vale? Que vamos a considerar a la hora de clasificar o de esos modelos a la hora de tener esa parte de detección de objetos. Uno de ellos es la topología, ¿vale? De las redes neuronales, que lo ha comentado un poco Alessandro que os he hecho introducción de algunas. Luego la parte de comprensión del modelo, es decir, ¿cómo optimizo yo mi modelo una vez que lo he entrenado lo tengo? ¿Vale? Toda esa parte, ¿qué técnicas tengo hoy en día para optimizar mi modelo para que esa inferencia vaya más rápido pero sin perder tampoco eh, mucha precisión, ¿vale? Sin perder tampoco esa, esa cura así como tal. Luego también optimizaciones que, optimizaciones que se hacen post procesamiento, es decir, eh, muchas veces, como ahora veremos, una de las optimizaciones típicas que se, que se hacen, ¿vale? Para lo que es la detección de, de objetos eh, y con sistemas de tracking, a veces si no la optimizamos el tiempo suficiente o si no optimizamos de una manera que tarde tiempo, puede ser un cuello de botella para nuestro algoritmo en general, ¿vale? Y por último, como siempre, el rendimiento, ¿cómo ponemos todo esto junto para que haga un pipeline que se pueda ejecutar de manera rápida, ¿vale? Lo primero de todo, pues como hemos hablado, ¿vale? Es la parte de topología, ¿vale? Ya ha comentado antes, Alexander, os ha hecho introducción a alguna, esa retina en bueno, ha comentado también algunas un poquito de, de FASTER, FASTER RCNN, ¿vale? Toda esa parte que ya había, que ese diagrama que he montado un poquito al principio. Y um, aquí es un poco veros, en realidad, fijaos, el Average Precision, ¿vale? Que es una técnica utilizada, es una métrica utilizada para lo que es comparar un poquito, ¿vale? Lo que es esa precisión que estamos teniendo a la hora de detectar distintos tipos de objetos, ¿vale? porque casi lo que os comentamos es que estas redes neuronales que tenemos, muchas vienen ya preentrenadas, se han entrenado con un conjunto específico de datos y para clasificar o detectar más bien ciertas categorías de ciertos objetos. Todo esto lo tenemos que tener en cuenta a la hora de, de considerar todo esto. ¿vale? Es Imaginaos, fijaos, tenéis la inferencia, lo que es el gráfico, ¿vale? lo que marca la, la X, que tenéis esa inferencia en milisegundos. ¿Vale? Lo que marca, perdón, la I, que lo que tenéis es ese Averance Precision. Fijaos en sistemas de tiempo real donde nos estamos moviendo que cuando evidentemente, cuanto más bajo sea lo que es el tiempo de inferencia, ¿vale? Y más alto sea la veras Precision, al final nos queremos situar más o menos, por decirlo, sobre esta zona. Más o menos, ¿vale? En este caso ya podremos optimizar un poquito más, un poquito menos, ¿vale? Pero fijaos que a lo mejor dice, bueno, 200 milisegundos no son nada, pero... Tenemos que tener en cuenta que 200 milisegundos no son nada, ¿para qué? Para un sistema que está el solo recibiendo millones de imágenes a lo mejor por segundo, haciendo toda esa telemetría que podéis tener conectados hasta varios CCTVs a la vez, o que esté recibiendo muchas imágenes, fijaos, ese tiempo que se acumula, lo que tardarían en dar a lo mejor una resolución a un evento que ocurrió en el pasado también. A esa parte, lo que está ocurriendo ahora si sí hay un retraso en lo que es esa decodificación o esa obtención de frames. Lo que tenemos también que tener en cuenta es intentarnos... Quedarnos lo más, eh, con un tiempo de inferencia lo más bajo posible, pero tampoco quedarnos por esta zona, ¿vale? Porque son, eh, a veras precisión, muy malos, ¿vale? En esa parte también, o que no nos van a detectar. No me sirve nada tener un modelo súper eficiente si no detecto tampoco nada en él, ¿vale? En esa parte. Entonces, cuando vamos a utilizar modelos, ¿vale? Que ya están, por ejemplo, el caso que vamos a hacer nosotros ahí, que es detección de coches, el caso que vamos a ver hoy, en esta parte, detección de tráfico, la detección de coches está más que superada, ¿vale? Lo que es detectar un coche como tal. Lo que tenemos que tener en cuenta es... ¿Qué consideraciones o qué modelos vamos a ejecutar? Es decir, si ejecuto yo, a lo mejor que obtiene a lo mejor esa parte de multi-scale image que podemos detectar pues se ha entrenado con imágenes a distinta escala pues si mi CCTV a lo mejor el coche no está cerca o está no sé qué porque estamos pensando muchas veces en que está el coche aquí de, de cerca ¿no? y me va a venir siempre la cámara aquí. No, la cámara estará en el ángulo de visión donde, donde esté cada una en esa parte y será difícil pues entrenarlo eh, para que tenga en cuenta también todas las distintas escalas, de las imágenes los distintos inputs que puedan venir. ¿Qué más cosas hay que tener en cuenta? El aumento, eh, si se ha entrenado la en automation, el conjunto de datos con el que se entrenó, si tenía calidad o no, la resolución de la imagen de entrada, etc. ¿vale? Todo esto es lo que tenéis que tener en cuenta, como veis que son bastantes cosas, ¿vale? A lo que es la hora de, de, de construir o de seleccionar la topología, ¿vale? Para, para este caso. Nosotros nos hemos quedado con Joel V3, ¿vale? Aquí en este caso, que es el que tiene project. Rocket, que lo mostraremos más tarde, entonces nos vamos a situar aquí, ¿vale? que no está tampoco nada mal, como no vamos a tardar en hacer ni inferencia ni, 40, ni 51 milisegundos en ¿vale? esa parte. Entonces es algo que es bastante, bastante rápido. Vale, otra de las técnicas que utilizamos es muy bien, vale. Yo ya he podido tener mi entrenamiento, he podido tener mi modelo, pero imaginaos que esa topología todavía no me es suficiente, vale, para el entrenamiento que yo he hecho o no me es suficiente para esa inferencia. Podemos coger una topología que sea bastante buena, vale, que tengamos, pero a lo mejor el modelo es enorme, ocupa muchísimo y aparte tarda en hacer las inferencias pues, un huevo de tiempo, vale, pero me da unos saberes precisión de la leche. Entonces lo que tengo que hacer es decir, vale, todo esto que me da, voy a ver si puedo meterlo en una balanza y poder optimizar mi modelo. Hay varias técnicas de optimización del modelo, una parte de ellas es comprimirlo a lo mejor lo máximo posible para que, Puede reducir ese tamaño, pero que siga manteniendo también esa, esas inferencias y que siga manteniendo esa precisión. Entonces hay dos técnicas, ¿vale? Una de ellas es pruning, que es la que estáis viendo aquí, ¿vale? Que es simplemente lo que estamos haciendo es quitar, ¿vale? Pues a lo mejor eh, caminos, a lo mejor que no son relevantes, o conexiones que no son relevantes incluso de la neurona para la hora de tomar esas decisiones finales, ¿vale? Y así podemos reducir lo que eso es el, el los pesos como tal, ¿vale? Que tienen la, eh, que tienen dentro la red neuronal. Reducimos pesos y quitamos conexiones y quitamos lo que son eh, nodos, ¿vale? Que al final también eso da un aumento de, de tamaño a la red y que a lo mejor pues se tengan que, que las inferencias se eh, puede tarde más en hacerse en esa parte. Luego otra técnica que tenemos también es cuantización. Es decir, la cuantización lo que intenta es decir, vale, eh, voy a dejar todo más o menos, digo, como está, pero voy a intentar reducir lo que será el tamaño de esos pesos, es decir, lo que ocupan esos pesos como tal, ¿vale? Pues eh, si tenemos a lo mejor pues, operaciones... ...de punto flotante, que a lo mejor son muy costosas, las puedo tener con enteros, etcétera... ...con SIN de team y demás, para lo que es en ese sentido no eh, escatimar o no, para tampoco reducir mucho... vale ...no podemos tampoco quitar toda la precisión ala, ¿vale? y cargárnoslas como tal, vale sino que existen estas técnicas... ...también para intentar no reducir lo que es esa precisión, siempre mirando desde la perspectiva... ¿eh? ...vamos a intentar optimizar, pero siempre tened en cuenta, echad del ojillo, vale, aparte de que vuestro modelo... ...cada vez que hagáis un pruning, una cuantización o apliquéis cualquier técnica que lo volváis a pasar por el conjunto de datos de test para ver cómo sigue quedando lo que es esa parte, ¿vale?, de, de, de average Precision, cómo está esa métrica como tal, ¿De Luego hay también muchas más técnicas, ¿vale?, pero no voy a entrar tampoco en detalle en ello, simplemente es para que entendieseis todo lo que podemos llegar a hacer. Luego, ¿qué os habla de optimización? Postprocesamiento, ¿vale?, que tenemos. Es decir, ¿vale?, ha llegado muy bien, tengo mi, lo que es mi objetivo de que eh, ha utilizado, por ejemplo, YOLO, está mi modelo optimizado, y ahora, por ejemplo, pues se lo paso, ¿vale? Imagínate que a lo mejor tengo muy información, ¿vale? De todos estos bounding boxes que estáis viendo aquí en la imagen de la izquierda, que son a lo mejor el resultado de lo que os ha dado la topología. ¿vale? Entonces se aplican una serie de algoritmos, ¿vale? Que son no máximo supresión para que todo ese overlap que está entre cada uno de ellos para toda la detección de lo que es el objeto se pueda reducir, ¿vale? Y quedarnos con el bounding box. En este caso, que es, nos va a marcar la localización exacta, por ejemplo, del objeto. Esto es un ejemplo de, post de optimizaciones que se pueden hacer, pues a lo mejor que todo esto, pues tenerlo pues, en un pipeline con varios bucles o tenerlo pues directamente hecho vosotros el desarrollo, podéis paralizarlo, podéis vectorizarlo todo esto, podéis dejarlo en esa parte, optimizar ese proceso para incluso que se pueda paralizar y podéis tardar menos tiempo en, en hacerlo como tal, ¿vale? Por último, ¿vale? ¿Qué es lo que os tenéis que preguntar? ¿Vale? ¿Cómo está el rendimiento de, de mi modelo? Es decir, ¿dónde se, quién va a consumir el modelo? ¿Cómo se va a consumir? Es decir, ¿lo voy a desplegar en una API? ¿Lo voy a tener cerca del dispositivo en Edge? ¿Vale? ¿Cuánto tiempo de latencia tengo desde que yo llamo a mi modelo hasta que me devuelve el resultado? Porque mi modelo puede ser súper rápido, ¿vale? Que tarde 50 milisegundos, que si luego yo lo tengo desplegado... En Estados Unidos, ¿vale? La distancia y mi cliente está aquí en, en Europa, pues esa latencia mientras se llama la API y demás, pues va a tardar un tiempo. Eso también tenéis que tenerlo en cuenta. Luego, ¿dónde se va a desplegar el modelo? Es importante también. No es lo mismo desplegarlo en una máquina a lo mejor que tenga solo soporte con CPU, que sea muy basiquita, ¿vale? Alguna que tenga soporte con GPU y haga la inferencia más rápida. O incluso que os planteéis ponerlo en un dispositivo IoT. Todas estas cosas tenéis que tener en cuenta porque en función de ello tenéis que, bien, os podéis permitir optimizar o tenéis que optimizar más vuestro modelo o menos, ¿vale? O si no, pues seguir un poquito eh, con esa parte para que podáis, eh, en ese aspecto, ver cómo se consume vuestro modelo de manera más eficiente teniendo en cuenta todas estas características anteriores. Alexander, continúa. Pues, sí, yo creo que... Yo creo que todo el mundo está esperando el momento este, de, de entrar un poquito de cómo desarrollo yo esto en punto .NET. Estamos, estamos en la donet, estamos en la donet, ¿no? Exacto, alguien se pensaba que era Paiso, pero bueno. Eh, no, pues al final nos hemos tenido que, que empapar de esto porque es una cosa también que lleva ya un tiempo que, que bueno, hemos tenido que, que leer sobre esto y ver también las novedades que hay, que son bastantes, a mí me ha impresionado por mi parte. Y bueno, para el que no lo conozca, eh, ml.net es como un framework eh, de aprendizaje automático, en este caso, open source por parte de, de, de Microsoft y, nada, es multiplataforma para cualquier desarrollador de .net. Yo creo que hasta aquí todos entendemos cómo va. Entonces, ml.net, a, a grandes rasgos, como vemos ahí en, en la slide, eh, se distribuye, pues hay distintos componentes, como pone ahí. Principalmente, si, si vamos de, de, izquierda, de, de izquierda a derecha, Vemos que tiene bastantes, bastantes eh, eh, cosillas ya desarrolladas, en este caso tampoco sé si estamos a la última en esta gráfica, pero, pero más o menos esta sería de la versión 1.3, 1.4, creo que está en la 1.5, pero bueno, si falta algo ya que nos activan de, <ríe> del producto. Entonces, principalmente, como podemos ver ahí, tenemos más o menos todo, todo ya contemplado, tenemos también el de soporte para toda la parte inicial de un workflow de Machine Learning que es la parte de data. Toda la parte también de los file loaders, database loader, image loader. Vemos que también se puede hacer transformaciones. Más o menos ya vemos que tiene unas capacidades para nosotros también empezar todo ese workflow de, de ML. Luego también podemos ver que empieza ya a tener un poco más de, de, de forma la parte de, de algoritmio y de algorítmica. Y, y también un poco también de suite en cuanto también a computer vision. Tenemos también que principalmente en otro caso para la parte de object detection, que por eso está en asterisco. Y luego la parte de, de Model Consulting Evaluation, hay bastante bastante mejora en este aspecto, por lo menos eh, de, lo que viendo, de lo que hemos estado viendo, la, la verdad que está bastante bien la parte de Prediction Engine, que te lo levanta también Visual Studio. Y luego las extensiones y las tools, pues hay un montón de conectores ya de con consumidores de, de ML.net, como podemos ver allí, que también una novedad. Que ya desde el año pasado creo que ya, ya había un poco en preview la parte de TensorFlow, que eso, va, vamos, es para nosotros como desarrolladores, pues, en Python, pero nos sorprende que .NET tenga toda esta parte de integración ya. Entonces, la verdad es que está bastante bien. Y luego, pues, nada, AutoML Model Builder también es como una pequeña interfaz, porque te ayuda desde Visual Studio a modo de, a modo de interfaz, pues, Hacer step by step de todas esas cosas, de recogida de datos, seleccionar el tipo de transformación que quieres, el tipo de entrenamiento, entrenar evaluar y dónde quieres consumirlo. Entonces más o menos model builder es también un poco a modo de step by step, a modo visual. Y ahí tenemos un poco la imagen, para el que quiera meterse un poco en .NET, pues he tenido que leer bastante cómo va, pero principalmente la, en la imagen de la, de, la, de la derecha tenemos el build model y tenemos un use model. Use model principalmente, lo que acabo de comentar antes, que es la consumidora, la parte consumidora, y el Build Model es pues, todo eso que está dentro del workflow de, de, de Machine Learning. Principalmente, dentro, si nos metemos en Build Model, principalmente nos encargamos con el Data View, por ejemplo, como podemos ver ahí, pues recopilamos y cargamos datos de entrenamiento, hacemos nuestras transformaciones y tal. Luego del Data View, principalmente, lo, eso... Estoy hablando un poco a workflow de MLNet típico y, y súper básico que se ve también en, en, en cualquier, en cualquier de, eh, demostración, pero más o menos para tener un poco de idea. Luego también especificamos canalizaciones en cuanto a extracción de características, aplicar un algoritmo que sería el siguiente paso. Luego tenemos un feed típico y normal, vamos, normal y corriente en, en, vamos, en un workflow de, de Machine Learning. En este caso, pues entrenamos un modelo mediante esa llamada. Luego también podemos evaluar el modelo con, una, con la parte del, del Evaluate y podemos iterar para mejorarlo. Y cuando ya tengamos toda esta iteración, que vemos que es cíclica, podemos guardar el modelo, en este caso, pues, pues un modelo de formato binario para su uso en alguna aplicación. Y de eso utilizamos, pues, el 6 Model. Principalmente aquí es muy sencillo el pipeline. En verdad, esto también nosotros lo pudimos utilizar en cualquier librería como Mosaic o lo que sea. Pero vamos, para que tengamos un poco la idea, cuando tengamos ese fichero ya guardado, pues, podemos utilizar también la parte del E-Transformer, que lo podemos ver allí, para si tenemos que tener algún problema en la carga del modelo. Y luego el Create Data Engine, que es lo que nos da ml.net para nosotros publicar un endpoint o un punto donde nosotros podamos consumir ese modelo y hacer predicciones y evaluaciones también en tiempo de inferencia. Si puedes pasar, Rodri, por favor. Y aquí viene lo bueno, principalmente los que nos benefician a mí, a Rodri, en este caso son la parte de las actualizaciones que, que tienen que ver más eh, específicamente con la clasificación en imágenes en ML.net. Con estas funciones o funcionalidades que, que, que han ido añadiendo, como pongo la slide 19 y 20 del año 2019 y 20, eh, han ido añadiendo un par, de, eh, un par de mejoras en cuanto a, a la biblioteca de TensorFlow.net, como vemos allí, también te, es más o menos a grandes rasgos la biblioteca que se han, que se han desarrollado a modo de API, y también open source para nosotros trabajar a bajo nivel, en este caso alto nivel, y proporcionar todos esos links o esos enlaces e interfaces con la librería de, de TensorFlow para .NET. Principalmente, esta biblioteca no lo pone ahí, pero principalmente esta biblioteca se con, la compila de SciSharp, eh, bueno, que también está ahí en el repositorio. No se llama TensorFlow.NET, sino SciSharp, de código abierto también. Y, y nada, eh, como vemos en el diagrama, tenemos todas las capacidades que más o menos están teniendo ya dentro de este ámbito de MLN con TensorFlow y la verdad que, que ha sido increíble. Y también con, como ponemos allí la capacidad que tenemos, el soporte con GPU, que, que también es un plus para este tipo de, de arquitectura, como mencionado anteriormente. Necesitamos cómputo y también en el caso de, de estas redes, pues necesitamos también velocidad para, para, para ejecutar también las inferencias en el caso que tengamos que que levantarlo o, o, o introducir o embeber este este modelo en cualquier en cualquier dispositivo o un endpoint normal y corriente. Eh, y también, bueno, una cosilla que también destaca desde el año pasado es que hay una gran variedad de clasificadores de imágenes y también de, de detección de imágenes. Y la verdad que, que bueno, únicamente hacer un poquito de, de un overview a todo lo que es mailm.net para que esté interesado. Y ahora veremos pues, el siguiente paso. Pues un poco ya en detalle cómo hemos cómo se ha puesto en Project Rocket eh, toda la implementación también con ayuda de, de CSEA. Vale, eh, genial. Bueno, ya llega siendo, ya va siendo no bueno, un poquito a hablar de, de Project sí. Rocket, ¿no? De esta, de esta parte hemos hecho un poco de. Bueno, al final de la idea de Project Rocket es proporcionar, bueno, estuvieron los investigadores de se juntó la parte de Microsoft Research, ¿vale? Para, para sacar todo, todo este pipeline y al final es. Facilitar lo que es una, una plataforma vale es open source de hecho lo podéis descargar y lo podéis usar eh, sin ningún problema y por eso es una plataforma de, de analítica de vídeos vale esta parte de analítica de vídeos lo que permite es un poco cumplir el objetivo vale de lo que queremos también aquí que es eh, mostraros cómo analizar esos vídeos vale que era la primera problemática que veíamos al principio tenéis la parte un poquito de eh, está construido todo como hemos dicho en, en Cesar vale eh, utilizando netcore a toda esta parte que ahora veremos, Tiene, le puedes meter también cualquier, soporta cualquier un poquito de los modelos de Deep Learning, por de Sonflow, Darnet de YOLO, incluso Onix, ¿vale? Que es la iniciativa también de, de modelos de por parte de Microsoft, Facebook, etcétera También le podemos añadir modelos propios nuestros, ¿vale? Que son luego es también lo veremos más adelante, añadir incluso filtros también con OpenCV, tiene soporte para, para GPU e incluso lo bueno es que lo podemos todo también contenerizar en Docker, ¿vale? como estáis viendo aquí de, de esta parte ¿vale? podéis tener vuestra aplicación desarrollada ¿vale? Eh, en .NET con vuestro pipeline como tal, ¿vale? que hará las llamadas, lo esa parte, al final esto eh, tirará, bueno, lo contenerizaremos en Docker y aquí pues, podemos llegar a utilizar pues, incluso el hardware propio nativo, ¿vale?, del propio dispositivo en el que estemos. Hoy en día también con la parte de GPU, también nos va a incluso dar soporte, ¿vale?, para ejecutar con GPU también, eh, con Docker y utilizar la tarjeta también gráfica directamente del dispositivo, ¿vale?, con la parte de, del runtime de NVIDIA. Entonces, mezclando todo esto, podemos construir. Eh, podemos construir nuestro propio pipeline ¿vale? y podemos hacer dejarlo que se queda pues, más o menos funcionando para darle soporte a lo que es toda esta analítica de, de vídeo. Eh, ¿Cómo construimos un pipeline? Pues así de fácil, ¿vale? Como estáis viendo un poquito en la, en la imagen. Al final, ¿vale? Lo que es la parte, tenéis eh, el siguiente, podéis eh, dejarlo esto en, en un bucle, podéis coger el siguiente frame de lo que es el decoder, ¿vale? Y tenemos di eh, distintos pipelines, ¿vale? Que ya están hechos, ¿vale? Que están como preconstruidos, es decir, que están disponibles ya también para nosotros. Uno de ellos, pues, alerta de objetos, ¿vale? Que vamos a detectar, por ejemplo, con, con utilizando la topología de Darknet Yol V3 o utilizando la topología FAST-RCNN fast también objetos en, en cascada vale que tenemos en lo que estamos combinando por ejemplo lo que ha comentado antes Alexander, podemos tener un YOLO o un Tiny YOLO, vale también esa parte y luego también eh, es importante también que esto es un enfoque también híbrido es decir, nuestros modelos no solo tienen por qué estar eh, también en Edge, ¿vale? o tienen que estar ejecutándose lo que es en la máquina, podemos hacer nuestro modelo desde cero, desde front scratch, entrenarlo imaginados con Azure Machine Learning, publicar nuestro endpoint y lo podemos combinar incluso con tecnologías que estén en el cloud, este pipeline. Podría incluso utilizar en el pipeline Cognitive Services, podría incluso utilizar mi endpoint de Azure Machine Learning. También lo podría llegar a combinar todo en toda esta iniciativa, por lo que al final simplemente tenemos que eh, decodificar, coger nuestro frame, pasárselo al modelo que queramos y eso ya empieza a analizar resultados. ¿vale? Este por ejemplo es un ejemplo de típico pipeline ¿vale? que vamos a tener o que vamos a mostrar ahora en la demo. En lo que nos llega en este caso es un vídeo ¿vale? que vamos a tener porque luego vamos a ver cómo engancharlo en tiempo real ¿vale? con lo que es la parte de la video analytics que va a comentar más adelante eh, Alexander. Y veremos la parte aquí en este caso de cómo decodificarlo, cómo utilizar el modelo ¿vale? que tenemos que es en este caso el de, el de YOLO. Cómo llegar a emitir esas alertas, ¿vale? Y cómo al final pues poder registrarlo, guardar una base de datos o incluso luego después verlos, cómo nos podríamos llevar al, al hub, que es lo que veamos. Como veis, es un pipeline muy sencillo, pero es que esto se lo permite construir eh, de manera eh, muy sencillita, ¿vale? Con, este, con esta parte de Project Rocket como tal. ¿vale? Entonces, vamos a pasar un poquito a, a la demo, ¿vale? Vamos a mostrarnos un poquito qué es lo que hay. Eh, ahora mismo tengo abierto lo que es en la parte del Project eh, Rocket. ¿Vale? Eh, es decir, esto está disponible, ¿vale? tiene varios proyectos en función de lo que queramos eh, hacer, ¿vale? que se vaya llamando lo que es el video pipeline core. Tiene Lo que ha comentado antes Alexander, tiene un TensorFlow wrapper, ¿vale? que es esta parte que es este binding que tienes incluso hecho del C++, que se ha hecho en Cesar para poder acceder a toda la, todo lo que hay de TensorFlow y poder ejecutar nuestros modelos de TensorFlow también dentro de este pipeline. Tenemos la parte también incluso de utilizar el cliente de Azure Machine Learning, un cliente también para parte de TensorFlow Serving. También tenemos el, eh, la parte de Darknet Detector, ¿vale? Que es para utilizar esa topología, incluso el YOLO, ¿vale? Tenemos la parte de utilizar ese gropper, cogernos la parte de YOLO y poder utilizarlo aquí desde, desde C -Sharp directamente. Entonces, si vamos a empezar un pipeline, ¿qué es lo que vamos a hacer, ¿vale? Cuando yo, comienzo, cuando yo comienzo un pipeline, directamente tengo toda esta información aquí y yo puedo decidir ejecutarlo. En este caso estamos leyendo un streaming de un vídeo, ¿vale? Que en este caso de un vídeo que está aquí ubicado. Eh, que tenemos, en este caso estamos simulando y lo que hacemos directamente es empezar con nuestro pipeline utilizamos el decoder que es el que va a ir leyendo esa información, ¿vale? luego tenemos distintas técnicas que vamos a inicializar vale como el background subtraction base detector, el detector de línea, vale que esto ahora voy a explicar luego con un ejemplo en qué se basa, ¿vale? En esa parte. Y luego, una vez que tenemos esto puesto, lo que estamos es definiendo los distintos pipelines que podemos utilizar en función de lo que contengan pues eh, la configuración o el pipeline que elijamos. En este caso, nosotros tenemos el pipeline 1, que está basado en la parte de de YOLO, ¿vale? En este aspecto, que podemos utilizarlo en cada frame. Vamos a hacer esta ejecución de, de Darknet, de la topología Darknet, y luego lo que vamos a, a, a ejecutar, una vez que termine, vamos a ese que hemos instanciado arriba, lo que vamos a hacer es hacerle un RAM ¿vale? de cada uno de ellos por cada frame que nos esté devolviendo, veis aquí está esto en un bucle, lo estamos devolviendo, lo estamos convirtiendo en imagen y vamos a acceder directamente a toda la información, vamos a dar de alto de carga lo que es el, el YOLO Tracking, el sistema que tenemos y nos va a decir vale para esta imagen y para esta categoría, que en este caso lo que estamos detectando son, eh, son coches, ¿vale? con este color que vamos a pasar el bounding box para que se pinte, vamos a iterar por el conjunto de líneas que tenemos, Conjunto de líneas que son, es un fichero de configuración donde le vamos a poder decir líneas que queremos añadir y que nos envíe incluso una alerta cuando hay un overlapping entre lo que es el objeto detectado, estamos detectando los coches, y esa línea que hemos pintado. De manera que tenemos un sistema también aparte, no solo de detección de objetos, sino de envío de telemetría o de eventos, o sea, de envío de eventos en función de cuando ocurre eso dentro del frame, por lo que nos va a aportar muchísima más información en ese aspecto y además nos va a servir en este caso para completar un cachito, ¿vale?, de lo que es esa problemática que teníamos, analizar por dónde están pasando los coches por más sitios, ¿vale?, para poder detectar pues por dónde puede haber más tráfico o no, ¿vale? esa parte. Entonces, ¿cómo estamos haciendo eso? Aquí tenemos un ejemplo de una imagen, ¿vale? Aquí tenemos un ejemplo de un ficherito de configuración, ¿vale?, que nos dice pues por la entrada izquierda, ¿vale?, nos da estos de eh, las coordenadas, ¿vale? de la recta, es decir, el XI e del primer punto y el X e y del segundo punto y este es el tres call ¿vale? que queremos del overlapping que hay, ¿vale? con el tres call que queramos con el que salte lo que es ese, ese evento como tal esta línea, ¿ves? es la que estáis viendo, ¿vale? que está eh, un poquito pintada aquí, ¿vale? en esta, en este puntito y es que cuando pase por aquí, pues digamos cualquier objeto o hay ese overlapping va a saltar el evento, ¿vale? como tal y eso es la configuración que permite también darnos y que yo creo que esto es Bastante potente también para no solo quedarse un sistema de detección de objetos, sino ir un poquito eh, más allá en esta parte. Entonces, si queréis, lo que vamos a hacer es que lo vamos a ejecutar, ¿vale? ¿Vale? Aquí ha cargado lo que es la red neuronal ¿vale? y ha cargado lo que es un poquito la, la topología vale, y ahora está analizando ¿vale? lo que son esos frames como tal, ¿vale? Toda esta parte por aquí, lo que esto evidentemente aquí no estoy utilizando GPU, como podéis ver, fijaos, esto me va a servir también importante para que veáis los frames por segundo que está analizando, que es algo muy, muy, muy bajo, tened en cuenta que ahora mismo no está analizando apenas nada, digo, de esa parte, esto no lo podríamos, por ejemplo, poner en tiempo real como tal, porque fijaos todo lo que está de la información que está llegando, incluso la media de lo que tenéis de los frames por segundo, digo, es muy bajita. Esto es algo que nos sirve para luego tener en cuenta lo que es toda esta parte de, de información, ¿vale? O saber si a lo mejor puedo poner yo este, este sistema en tiempo real o no lo puedo poner, ¿vale? Si veis aquí ahora un poquito aquí en la, en la esquina, ¿vale? Se va a estar apareciendo como una especie de sombra, ¿vale? está viniendo lo que es un objeto, lo que pasa que el sistema va, va un poquito lento y ahora lo que vamos a ver es como cuando pasa, ¿vale? En ese aspecto, por, por la parte de, de la línea que hemos definido vale Aquí incluso podemos ver cómo va a saltar ese, ese evento Como tal, ¿vale? Esto, eh, como les digo, la idea primero de, de este objetivo Es detectar en esta parte cuando ciertos objetos que queramos ¿Vale? Podemos también, van a pasar por ciertas zonas Esto también que nos sirve, nos estamos quedando aquí en coches Pero podríamos haberlo hecho perfectamente porque yo lo permite también eh, personas, ¿vale? Permite determinados objetos, ¿vale? No solo coches, permite bicicletas, etcétera. Entonces, podríamos haber analizado todo ello, meterlo en un pipeline y poder saber directamente, pues, por dónde hay más movilidad, ¿vale? Dentro de este, dentro de este pipeline como tal, ¿vale? Ahí viene nuestro, nuestro coche acercándose súper, hiper, mega, mega lento, ¿vale? que la análisis de frame. Y ahora, cuando pase por, por esa parte, ¿vale? Veremos el sistema de detección de, de alerta. ¿Ves? Ya ha pasado por ahí, ¿vale? Ya está. Sigue pasando, ¿vale? Por toda esta parte y nos está emitiendo estos eventos, ¿vale? De aquí, ¿vale? Que está viendo, ¿vale? Que estáis viendo que es por donde está pasando ahora mismo actualmente. Eh, Esto que nos va a servir, ¿vale? Nos va a servir un poco para obtener información, ¿vale? Pero luego esta información incluso pues puede ser guardada, ¿vale? O puede ser, eh, la podéis tener recopilada, ¿vale? En de las distintas... Eh, con distintas telemetrías, ¿vale? puede incluso ver os genera esta parte y estáis viendo cómo directamente os está analizando toda la información y os está diciendo pues mira oye, he detectado pues en este frame, vale, es donde he detectado pues, que había un coche y demás e incluso pinto el bounding box. ¿vale? Eso es simplemente fijaos, es decir, haciendo muy poquitos cambios e incluyendo todo el set o todo el código que también os da, ¿vale? podéis llegaros a construir vuestro propio pipeline en cuestión de, de, de horas, ¿vale? En esa parte, para que al final lo podáis analizar en función de la problemática que queráis, eh, que queráis resolver, ¿de acuerdo? Vale, eh, esto es un poco lo que os quería enseñar de primero que conocieseis la parte de, de Project Rocket, ¿vale? Para que veáis las posibilidades que, que os da, ¿vale? Luego, eh, tenéis la parte de, vale, tengo el Project Rocket, está todo precioso, muy bien, he visto que me analiza un pipeline que me pone todo aquí, Perfecto, pero eh, ¿cómo hago yo esto, vale? Que, ¿Cómo lo pongo en un tiempo de, en un sistema, vale, de, de tiempo real o cómo lo hago para que tenga un video management system, un CCTV? ¿Cómo engancho yo todo esto y lo pongo en producción, vale? No solo me quedo, es decir, vale, he hecho la prueba de concepto, he hecho mi pequeñito pipeline, todo sirve, me quedo aquí, vale. Aquí vamos a tener varias piezas que ahora vamos a ir entrando en detalle, vale, en, lo, en cada una de las slides. Tenemos por un lado lo que es la parte nueva, vale, que ha lanzado Microsoft de Live Video Analytics en Edge. ¿Vale? que ahora la va a comentar Alexander en detalle. Por otro lado tenemos nuestro contenedor del Project Rocket, vale que tenemos aquí, que lo tenemos con nuestro pipeline de v 3 Y por otro lado ¿vale? tenemos lo que es el sistema ¿vale? de, de IoT Hub, ¿vale? o donde se va a enviar lo que es esa telemetría o la detección que estamos haciendo. ¿vale? Hasta aquí quedado simplemente con, con estas tres piezas que, que hay en esta parte, para que luego vamos a ir entrando un poquito en detalles en cada una de ellas, para que conozcáis un poco cómo se conectan en esta parte. Al final Live Video Analytics nos va a permitir simplemente quedaros con que ejecutar toda esta información en el Edge, ¿vale? Quedaros con esa parte de ejecutarla cerca del dispositivo. ¿Por qué? Porque necesitamos que esté cerca de, del dispositivo para que todo ese delay que hay, toda esa transmisión que hay en tiempo real, pues no tenga toda esa parte de latencia, ¿vale? Como hemos comentado antes que, que es importante. Vale, pues vamos a empezar con el primero bastante rápido porque ya queda poquito. Eh, bueno, Live Video Analytics, como comentó Rod que es un, es un servicio nuevo que, bueno, una plataforma que nos permite pues, crear todo ese, ese ese ingesta o todo ese pipeline para nosotros crear esa, esa, ese pipeline de, de vídeo o para abarcar toda la parte también, no solo de la nube, si el cliente no quiere que tengamos nada en la nube, pues también tenemos la posibilidad de tener todo eso en y tener nuestro pipeline de captura, análisis, también de publicación de, de insights, de un vídeo o una inferencia eh, de inteligencia artificial. Para no indagar tampoco mucho por el tiempo, principalmente la plataforma lo que nos ofrece, lo que comentó Rodri, la capacidad de capturar, en primer momento, capturar imágenes de un, en este caso, pues, de un IoT sensor, como podemos ver ahí, de una cámara, Podemos también analizar o grabar en vídeos en directo. En este caso, junto con una publicación de resultados también en tiempo real, que eso también es lo que nos interesa en muchos casos o para utilizar este tipo de servicios. Y luego también, pues, inyectarlo o nosotros conectarnos a cualquier Azure o Business App que nos permita, pues, sacarle partido a todos esos insights que hemos extraído, extrayendo de ese vídeo y también de, de esa analítica de, de, de algún modelo de inteligencia artificial. Principalmente la funcionalidad de la Video Analytics, pues, lo combinamos con un montón de módulos de Azure, en este caso de IoT Edge, como Streaming Analytics, podemos también conectarlo. Con IT Services también podemos conectarlo. Y en este caso, principalmente, lo que es el core de todo este servicio es Media Services. La Video Analytics, principalmente, para ir comentando ya un poquito los ítems de, de a que viene siendo dado el, el servicio... Está pensado para hacer una plataforma ampliable. En este caso, lo que nos permite es conectar diferentes módulos, en este caso, en on-premise, de análisis de vídeo, por ejemplo, pues, con contenedores, en este caso, módulos de Edge, como hemos hecho con el primer Rocket. Eh, conectarlos también con, a lo mejor, un container de y Service simplemente, sin tener que nosotros desarrollarnos un modelo customizado. Y también, pues, las soluciones, en este caso, eh, Principalmente la Video Analytics, o en este caso, lo que nosotros hemos más o menos pensado, son por ejemplo con, con circuitos de, de televisión cerrada como CCTV o, o cualquier tipo de sistema de mitigación de video como VMS, por ejemplo. Entonces, principalmente hablando ya de los kittens, podemos tener bastantes pues, conceptos que tenemos que entender a la hora de utilizar este tipo de servicio. Principalmente ahora ya Rodri va a comentar el MediaGraph, pero vamos, voy a introducir un poquitito eh, un poco el resto porque la grabación en vídeo es bastante, bastante potente, él nos crea, Live Analytics nos crea un contexto, que en el caso lo que vamos a hacer nosotros, es para un, administrar todo el vídeo y la grabación del vídeo para que procesemos, capturemos a través de la cámara y aparte grabarlo para su visualización, pues por ejemplo en un end 2 pues una aplicación móvil, en un explorador o lo que sea. Y luego también nos permite esa grabación, no solo el video recording, sino también una grabación continua del vídeo, que eso es bastante importante. Aquí lo que utilizamos es para transmitir todas esas secuencias del vídeo en un recurso, un reproductor, que eso también no, es bastante importante saberlo, mediante pues, diferentes protocolos de streaming, como puede ser el HTTP o el HLS, que es uno de los permitidos por el, por el Live Video Analytics, que es el live streaming. ¿Vas eh, a Rodri? Vale, pues aquí vamos a ir un poco, ya entendemos más o menos la IBM Analytics, por dónde van los tiros, y para ir introduciendo un poquito la solución que tenemos preparada en esta segunda demostración, vamos a entrar un poco en detalle viendo ya esa gráfica de, vale, ¿por qué utilizamos nosotros la en Analytics en esta segunda demostración? Principalmente, ahí tenéis explicada ya en, en la slide paso a paso, pero principalmente lo que nosotros queremos hacer... Es como una pequeña eh, ingesta, en este caso una simulación, porque no tenemos una cámara, obviamente, para esta demo. Tenemos como un pequeño módulo que se llama el RTCP del SIM, que vamos a ver luego en los módulos de IoT, que simula como una cámara IP que nos permitirá alojar ahí pues, todo el tipo de protocolo de transmisión en tiempo real o RTCP para el envío de datos. Luego tendremos un nodo bastante, bastante importante en este caso, que es el que nos va a conectar o va a traer la información por RTCP de ese servidor simulator que está pues, generando o haciendo loop en el vídeo que tenemos de, de demostración. Y, y va a ir enviando todos esos frames o, o todas esas imágenes del vídeo al siguiente nodo, que principalmente, ahora lo explicará Rodri, es un tipo procesador. En este caso, en, media, en, en la parte de la las videoanalytics tenemos tres tipos de steps, un tipo de source, un tipo de preprocesor y un tipo de sinks entonces, pues aquí en nuestra demostración vamos a tener el RTP-Source, captar la información de la cámara. Aquí luego hacemos un poquito la parte de limitar la velocidad, a lo mejor los fotogramas de la secuencia de vídeos, para a lo mejor pues, descartar un poco, eh, un poco a los siguientes pasos de imágenes que a lo mejor nos, nos dan información. Y luego tenemos un HTTP extension, que esto es bastante importante, que nos eh, sirve como un papel de proxy. Lo que nos va a dar a entender aquí como que convierte los fotogramas de vídeo al tipo de imagen que queramos. Y la transmitirá por una vía, por este caso a través de redes, pues a un módulo de inteligente que yo creo que ya todos sabemos hasta ahora, que será nuestro famoso rocket, nuestro famoso pipeline que hemos estado, que Rodríguez estuvo explicando antes. Pues nosotros por HTTP, HTTP extension vamos a enviarle esas imágenes que hemos estado canalizando por la Video Analytics hacia ese módulo y ese módulo nos va a redirigir de nuevo, pues en este caso la inferencia. Y luego nosotros lo que vamos a hacer es recoger esa inferencia, recoger ese análisis que nos está devolviendo y enviarlo hacia, hacia un nodo, en este caso, un nodo de IoT Hub, que que se va a ir pues ingestando todos esos insights o los metadatos que nosotros queramos sacar únicamente. No quiere decir la imagen tal cual, sino a lo mejor un metadata o un análisis eh, únicamente específico. Vale, esta parte ya ha comentado un poco Alexander, ¿vale? No me voy a entretener eh, mucho porque ya he un poco de los conceptos que tenían previamente, ¿vale? Y al final es eso, eh, vamos a utilizar un MediaGraph, ¿vale? Vamos a instanciar lo que es una topología que vamos a invocar en nuestros módulos, en nuestro módulo más bien de la Video Analytics de IoT, lo que podemos ver cómo instanciar esta topología, es decir, tengo todos estos módulos, ¿vale? Tengo, pues, de dónde viene la información, a dónde va la información y dónde tengo que ejecutarla. Pero, claro, ¿cómo engancho todo esto, ¿vale? O cómo creo un pipeline de un flujo? ¿vale? De todo este, este streaming que viene de vídeo. ¿Vale? Pues aquí introduciremos un poco el concepto de Mediagraph, ¿vale? Que nos va a permitir eh, crear una topología, ¿vale? Instanciar una topología dentro del IP Analytics, donde principalmente pues, definiremos o utilizaremos pues, nodos source, nodos eh, procesadores ¿vale? y nodos syncs. Los nodos source en este caso va a estar instanciado en RTCP, en hacer esa simulación. Los nodos procesadores, ¿vale? Va a hacer un, un frame rate filter para no analizar toda la información, como ha dicho antes eh, Alexander, y luego vamos a tener incluso en medio también eh, otro nodo que va a tener toda esa información de dónde está el módulo de IA, ¿vale? dónde está el módulo que tengo que ejecutar también en cada llamada, a esa parte, y luego dónde voy a enviar el resultado también eh, de la información, que en este caso lo vamos a enviar a IoT Hub. Con el concepto que os tenéis que quedar es que esto nos permite definir un grafo eh, multimedia, ¿vale? media, para poder eh, ver directamente por dónde va a pasar toda nuestra información y ver cómo podemos tener incluso dentro del mismo dispositivo, ¿vale? Podemos tener una misma tipología o topología, lo que es instanciada, pero con distintos parámetros, que vengan distintos sources, etcétera, ¿vale? Como veremos más adelante un poco la demo que va a hacer Alexander. Vale, eh, aquí simplemente, que es esta parte? Eh, la he comentado, ver la topología que hay del grafo, que la podemos definir. Se va a la, luego lo vamos a poder ver qué topología o cómo lo tenemos un poquito conectado. Y luego vamos a crear a partir de esta tipología una instancia en la que vamos a poder, pues al final, activarla, desactivarla. Vale, creo que vais a ver un poquito en la, en la demo y decir, pues cuándo se tiene que empezar a leer desde ese flujo o incluso definir nuevas para un cierto dispositivo que lo vamos a invocar por IoT Edge. Por, por direct Method directamente para que veáis cómo dado una topología e infraestructura que ya está montada, podemos ponerla en funcionamiento eh, o no, ¿vale? Toda esa parte y ver cómo podemos activar todo, todo el pipeline. Vale, pues vamos a ir un, voy a ir un poquito más rápido aquí, va a llegar a la demostración, ¿vale? Pues principalmente aquí ya hemos comentado un poco, volvemos otra vez a la arquitectura, ya hemos explicado un poco el IceView Analytics, yo creo que ya lo hemos entendido, cómo se construye por los MediaGraph, cómo lo hemos conectado con Rocket que en este caso, pues, por ese HTTP extension, que nos simula como un servicio como un proxy, para nosotros emitir esas imágenes hacia, hacia ese modelo de yolov V3. Y luego, de vuelta, también nos devuelve esa imagen para nosotros, como decía Rodri, pues, volverla a subir o únicamente dejarla también en un premio. No hace falta explícitamente de, eh, siempre eh, subirla hacia, hacia la nube. Entonces, para tener un poco de contexto, nos faltan dos cosillas aquí, que sería como el todo el bloque que está... Eh, que está como englobando a todos estos pipelines, todos estos contenedores que al final y al cabo son Docker son imágenes Docker. Al final lo que vamos a tener es todo el Azure Intelligent Edge, el IoT Edge, y luego también tenemos el IoT Hub. Entonces, si ¿sí puedes pasar, rod el, el Azure IoT Hub sería todo lo que hay fuera o todo lo que hay eh, fuera del servicio IoT Device, en este caso IoT Edge, el IoT Hub principalmente lo que nos ayuda es, por, ya es por ir bastante, bastante rápido, principalmente es un servicio que nos administra y hospeda en la nube a todos nuestros dispositivos, eh, a nuestros dispositivos IoT y que actúa como, principalmente, en resumen, como una, un pequeño director o, o, o como centro de mensajería para la comunicación bidireccional también con el IoT Device y Azure. Principalmente administra los, los dispositivos eh, que nosotros registremos, en, en, nuestro, en nuestra suscripción en Azure. Y también lo que nos ayuda es para toda esa parte de eh, también la parte de ¿cómo decirlo? La parte de autenticación nos ayuda también a que no solo me puedo conectar yo y Rodri, sino si lo de doy autenticación a otra persona también lo puede, puede acceder. Conlleva toda la parte de administración y un poco de management de, de los dispositivos así a, a, a grandes rasgos. Y luego también pues toda la parte de routing, envío de mensajes, conectarlos con otros servicios como podemos ver ahí Event Hub, Service Bus Aquí ya tenemos como, vale, nos está llegando información del IoT device. Aquí administramos todo ese tipo de mensajería y también la comunicación bidireccional con los dispositivos IoT. Y luego ya estamos enganchados directamente con una serie de servicios que ya podemos, pues, seguir incrementando nuestra solución. Si puedes pasar, Rodri. Y el último, último, sería la parte de Azure IoT Edge, que yo creo que hasta aquí, yo creo que todo el mundo hemos entendido que Azure IoT Edge es el que... Es el runtime, es el componente que está dentro ya del dispositivo, en este caso, dispositivo IoT. Y por dirigir un poquito más el tiro en esta slide, pues lo que nos va a ayudar es principalmente actualizar eh, o tener toda esa parte de monitorización, de actualizaciones en el dispositivo. Por si hay algún cambio en el módulo, pues estará atento a toda esta parte de, de, de actualizaciones. Nos va a mantener también toda esa parte de seguridad en el dispositivo en el que estemos eh, llevando todos esos contenedores o todos esos módulos de IoT. Y aparte, pues vamos a tener todo ese reporte directo hacia el cloud si en el caso de que lo tengamos habilitado. Y luego, pues también tenemos toda esa parte del, en este caso, todo eso, lo que acabo de comentar, conlleva todo el IoT Edge Runtime, que es lo que eh, viene a dado con el con, con lo que es el, el dispositivo IoT Edge. Y luego el Cloud-Based Interface, lo que tiene que ver con toda la parte de ya de envío, de, de administrar todo todo lo que tengamos o monitorización en, en vía remoto. Y ya después de esto, que yo creo que ya no pasa un poquito el tiempo, vamos a, vamos a explicar sí. un poquitito la, Toca la demostración. <risas> sí, la demo del, de Live Video Analytics con el Project Rocket. Voy a, a compartir. Vale, aquí principalmente, bueno, avísame Rodri cuando lo estés viendo. Sí, yo ya lo estoy viendo. Vale, eh, vamos a ir rápido. Eh, principalmente nosotros pues, eh, un grupo de recursos Azure. Tenemos diferentes servicios como el Media Service, que es bastante importante. Tenemos una máquina virtual que va a ser como el que vaya a simular el dispositivo IoT, en este caso, porque necesitamos también un, un cómputo bastante grande para ejecutar, en este caso, el, el, lo que es el modelo que vamos a, a llevar a cabo, que también es el, es es el v 3 Y luego, pues, nuestro pequeño IoT Hub, que es el que será a cabo, pues, de administrar y dirigir ese único IoT device, que será nuestra máquina virtual. Si nos vamos a, vamos a hacer un poquito... La, bueno, si vamos a IoT Hub, vamos rápido hacia aquí, vamos a ver que tenemos ya el, el, dispositivo, eh, el dispositivo registrado, tenemos un dispositivo, en este caso la máquina virtual, y si podemos ver, si nos hacemos un poco de retrospectiva a las slides anteriores de la arquitectura de Live Video Analytics y de Project Rocket, podemos ver que tenemos el, el pipeline, en este caso todo lo que, es, lo que tenga que ver con Live Video Analytics, Luego tenemos la cámara que hemos comentado Rodrigo yo anteriormente, que es como sería el simulator. Es nuestra cámara ficticia para que nosotros podamos hacer este tipo de demostraciones, que va a ser el emulator o va a ser ese endpoint que nos va a estar enviando a Live Video Analytics ese tipo de, esos frames eh, del vídeo. Y luego el módulo de Project Rocket, pues como hemos visto la arquitectura, vamos a tener el simulator, Live Video Analytics y Live Video Analytics conectado con Project Rocket bidireccionalmente. Y luego, pues toda esa ingesta de datos, pues finalmente a la IoT Hub. Como comentaba antes, tenemos por defecto dos módulos eh, del IoT Edge. como comenté antes, es del runtime, ya por defecto cuando nosotros instalamos ese runtime en cualquier dispositivo, en este caso la máquina virtual, pues nos instala estos dos agentes, que serán los que llevarán a cabo todas esas tareas que comenté antes de administración y gestión de, de tareas y de monitorización de estado. Va, vamos a pasar rápidamente aquí para ver un, más, más o menos los, los conceptos que hemos visto de las Analytics. Aquí estamos en Visual Studio Code. Eh, aquí vemos, pues, que tenemos el device, el, el mismo device que, hemos, que, vamos, que tenemos aquí, lo tenemos aquí también con la extensión de la IoT en Visual Studio Code. Tenemos los cinco contenedores running y vamos a entrar un poquito en detalle también en cómo, cómo hacemos toda esta parte de, de, de canalización o cómo nosotros hacemos un deploy a un dispositivo IoT, Edge. principalmente en todos los dispositivos, en este caso IoT, en cualquier arquitectura o módulo de IoT, necesitamos crear como un manifiesto en el caso que nos vaya como a orquestar o cómo se va a montar todas esas, esas imágenes Docker dentro de un sistema IoT o un dispositivo IoT. En este caso tenemos pues, toda esa conectividad pues, con nuestro container registry, con nuestras credenciales. Luego ten también tenemos toda la parte del Edge Hub y System Module que ya por defecto pues, tiene el IoT Edge y el Hub que son los módulos que hemos comentado antes, estos dos de aquí. Y luego ya entramos en detalle a los módulos customizados, los módulos que nos dan un poco también la, la, la, un poco la vidilla a la demostración, que en este caso toda la parte de imagen Docker que, que tiene que ver con LVA, que es la IP Analytics. Y luego toda la parte que es lo que he comentado en la primera demostración de, vale, pues yo quiero llevar esta, este, esta solución de Project Rocket, pues la quiero con, poner en formato de, de Docker Image y tener la posibilidad de también, pues vamos subirla a un dispositivo IoT y que me permita también, pues en este caso, eh, tener esa ejecución en ese, en ese dispositivo. Y luego, por último, de los módulos de los módulos, tenemos aparte del rocket, aparte de la Video Analytics, tenemos el RTCP SIM, que será pues nuestro simulador, como comenté antes, de la, de la cámara. Y luego, pues, lo que tenemos aquí pues son las, las propiedades comunes de todos los módulos y luego las propiedades que tiene también la la analytics específicamente. Entonces, una vez que tenemos esto principalmente ya tenemos como nuestro manifiesto, nuestro, nuestro, como nuestra carta o nuestra guía para saber IoT Hub qué tiene que desplegar en esos dispositivos y luego nos genera, si nosotros le damos aquí, pues en este caso vamos a, a crear como un manifiesto con todas las claves, tenemos un punto enfa aquí con todas las claves de nuestra de suscripción y nosotros aquí lo hacemos pues en este caso, pues en este caso con, la, con las claves o las credenciales las variables de entorno y luego aquí únicamente ya cuando ejecutamos la solución o ejecutamos esta parte del build o generar ese IoT deployment manifest, ya él nos rellena pues todas esas credenciales y nos rellena también pues todos los módulos con su correspondiente pues eh, configuración de logs y tal. Si nos fijamos aquí principalmente de P. Rocket, lo que comentó Rodri cuando él hizo el, el, la ejecución anterior, aquí tenemos una serie de comandos que serán los encargados de decir vale, Project Rocket no, no se va a quedar ahí, sino igualmente cuando se vaya a ejecutar, vamos a tener todos esos parámetros de entrada a ese, a ese módulo que, que hemos explicado anteriormente. Sí, eso esos son los mismos que he tenido yo. Igual, Exacto, exactamente. Cantidad. Elegimos el pipeline, el tipo de pipeline. La que categoría. Mismo, uh -huh. La categoría, uh -huh. la línea eh, y vamos, y bastantes, bastantes configuraciones que tenemos y ya a partir de aquí, pues configuración de lo que es el, los módulos de IoT. Entonces, para no liarme tampoco mucho más aquí, ¿Cómo, ¿Cómo hacemos todo esto? Nosotros principalmente nos ayuda bastante al despliegue, pues todo lo que es, lo, como comentante la extensión del de IoT. Aquí podemos hacer toda la parte de despliegue. En del, del este, este caso, cuando tengamos esto, únicamente lo que hacemos es como generar o crear ese despliegue en un single device. En este caso, pues me va a detectar que tengo este y únicamente le damos clic y te desplegará todo, todo, vamos, todo este manifiesto en ese dispositivo que es el que tenemos aquí. Vamos a hacer la prueba rápida, que ahora mismo ya se nos fue bastante el tiempo. Eh, vamos a hacer una prueba rápida. Aquí tenemos la conectividad de nuestra máquina virtual. Estamos justo donde está el rocket y nuestro output de imágenes. Aquí mismo, si nos damos cuenta, tenemos una serie de, de, de carpetas donde supuestamente nos tiene que enviar esa, esa telemetría o esos insights. Si entramos en output all, que supuestamente es donde yo debería tener imágenes o algún tipo de inferencia, no tenemos. Si nosotros... Pero, claro, aquí la duda es, vale, no tenemos ninguna imagen, pero ¿por qué? Porque es lo que estábamos comentando antes, de si nosotros instanciamos esto, pero no le hacemos, con lo que comentaba Rodrigo, un MediaGraph, y no instanciamos ese MediaGraph en nuestro dispositivo, no nos vale nada tener todos estos módulos en, en, en ejecución. Entonces, lo que tenemos que hacer, que lo tengo aquí abierto, es instanciar o desplegar toda la parte del, del MediaGraph. Toda la parte del MediaGraph que nos va a ser pues esa, esa conexión o esa, ese, ese modo director de todos los módulos. Entonces, aquí nosotros ya lo hemos hecho, pues hemos puesto o instanciado ese grafo en el, en el dispositivo IoT con todas sus claves y todos los parámetros necesarios. Pero lo que vamos a hacer es que ahora está en activo. Lo que vamos a hacer ahora es activar ese grafo que con nombre es de SampleGraph1, lo que vamos a, ir a activarlo. Y ahora mismo lo que ha hecho es, vale, voy a decirle a ese dispositivo IoT que se ejecute ese grafo, sample graph one que ya lo tenía ya instanciado, pero no estaba activo. Entonces, lo que vamos a darnos cuenta ahora, vamos a ir. Esto es todo con, con direct method directamente. Sí, vamos a ir aquí. Vale, vamos a ver si están todos los módulos running. O bueno, aquí ya se aquí no va a pasar nada. Lo que vamos a tener que estar atentos a output all. Vamos a ir rapidito. Bueno, esto tardará un rato. Ahora lo que vale está haciendo mientras está levantando, está levantando todo. Exacto, está instanciando todo a lo que son los pasos de, de vamos lo que hemos comentado antes, todos los pasos de la Bin Analytics y tal. Y está juntando pues todos eso, esos bloques que están ahora mismo sueltos, pues de alguna manera interconectarlos y que empiece todo el pipeline de comunicación entre uno y el otro. Entonces aquí podemos ver pues que ya está empezando a ejecutarse. Ya antes no estaba conectado. Ahora que hemos instanciado esa, ese MediaGraph pues ya coge el sentido todo esto de, de Live Video Analytics con Project Rocket. Incluso, fíjate, está activando el evento de left, left Entrance, que es el mismo que definí yo en el, eh, que os enseñé, ¿vale? En el ficherito este, ¿vale? Y que os voy a ir poniendo ahí las imágenes que cumplen incluso ciertos eventos. Yo. Eso es. Sí. Y yo creo que hasta aquí es todo. Bueno, vamos a desactivarla. Y ya con esto vamos a apagar ya otra vez lo que es la instancia, la topología, y ya no se debería de... De emitir más, más información. Perfecto. Entonces, yo creo que con esto. Sí, yo creo que. Lo, lo, vamos, lo vamos a dar por terminado, ¿vale? Y de esta parte sí. voy a compartir, digo, ya está simplemente nuevo por darles las, eh, las gracias de nuevo a todos los patrocinadores, ¿vale? Darles las gracias también a nosotros por la oportunidad de, de poder compartir eh, eh, con, con vosotros, ¿vale? Todo lo que lo que hemos estado estado viendo y hasta aquí. Simplemente, pues, por mi parte, ha sido ha sido un placer. Pues muchísimas, muchísimas gracias a todos, Alexandre. Sí, sí, sí, no, aquí es lo mismo que tú, no, tampoco puedo decir mucho más. Súper agradecidos estamos con, con los. Vamos, también por darnos la oportunidad de explicar todo este tipo de soluciones y, y nada, que muchísimas gracias y nos vemos en la próxima, si se puede. Nos vemos en la, nos vemos en la próxima. <risa> Venga, sí, sí. Hasta luego a todos. Venga, hasta la próxima. Hasta luego.